dando los chiquititos Nos están mandando saludos desde Villamadero las agradecemos, agradecemos los saludos, ahí vemos al triangulito que está haciendo calentamiento, y desde otro lado, el equipo de los muchachos al centro de los jueces están apurados los jueces hoy En la cancha está Luis, está Julián, está el zurdo, está Rama y está el mono. A ver qué es lo que arman. Sí, se queda así. El mono. Julián, el zurdo con el 3, Rama con el 6 y Luis, no te veo, el número con el 9. Partido importantísimo y acá vemos a la gente de los muchachos. Esto ya va a comenzar Cámara al centro, pelota al centro de la cancha, Luis con la pelota, con el 9, está Julián, está el zurdo y está Rama con la camiseta número 6. Ahí Julián y Rama charlando, detalles son chicos que juegan desde años, todos todos nacidos en clubes del fútbol infantil de Hurlingham desde hace muchos años. Esto usted lo está viendo en este momento por tres canales. La hora de Hurlingham Deportes, la hora de Hurlingham. Y estamos transmitiendo para afuera, para Uruguay también. Ya toma el zurdo la pelota y abre con rama. Que la pica para que la cabece y la agarra Julián. ¡Ja! Y se salva. Ya arrancó como arrancó. muchas gracias, nos dicen siempre al lado de ustedes, brazo, abrazo enorme arrancaron con todo, picando la pelota para que Julián la cabeceó, la bajó y venía Julián de atrás se la devuelve una pared brillante y rápida no fue gol, de casualidad tenemos el primer corte en manos del zurdo a ver, entra, en jugada preparada rebota, la van a sacar a ver cómo salen en esta. El negro lo marca, lo aprieta. Con la marca alta. Cómo está haciendo Triangulito últimamente. Ahí salen los muchachos desde atrás. Estamos en el medio de la cancha. Lo cortan muy bien. Sale el zurdo con la pelota. La mantiene. Lo pisan. Va y juega atrás. Cobra falta. el zurdo y el negro que está acá el 5 los dos salieron del club buen camino para que uno se dé cuenta la importancia que tienen los clubes de fútbol infantil en todo Burlingame, que son más de 40, 50, no se sabe ¡Ey! Agárrate, tomás de vuelta la pelota con Marc Altainos no, no pueden salir desde atrás en estos primeros minutos el zurdo de vuelta con la pelota el número 3, atrás está Edith Julián, con el 8 me parece que le va a pegar él hacia atrás con el negro, el negro hace una marca la tira de vuelta, se le va la pelota larga y es lateral para la visita salen los muchachos abren hacia atrás salen con la marca arriba la para con el pecho Luis la toma Julián rebotó y no pasó nada, lo marcaron bien Tratan de atajar desde arriba, está el negro y Luis en la mitad, no lo quieren dejar pasar, sale, ahí sale el negro y Julián para tratar de tapar, para muy bien con la cabeza el zurdo que la saca en lateral izquierdo, que en esta ocasión es para la visita, para va a sacar el jugador número 15 de los muchachos. Sale hacia atrás, el técnico, desde, el técnico de este angulito está hablando constantemente. No hay que dejarlos disparar. Ojo, que queda muy claro el arco ahí. Rebotan, vuelve, bate que vuelve hacia atrás. La pelota se va hacia afuera y le corta la jugada. Buenas noches Federico, un oh, gusto tenerte acá. Lo que corrí. Has, has trabajado Federico, me dijo. Oh, bueno. Bueno, muy buenas todo, Más allá de todo, todo sí, bien Sí, todo bien, todo contá, bien contá cuál fue los, la presentación que vimos previamente? Los, los, los chicos de la categoría 2015, 2016 sí. y 2008 salieron campeones de la Liga de Defi Ahí estuvieron pasando con los trofeos Sí, lo firmamos todo, toda la vuelta bien. completa Bien, el mono El mono con la pelota se la lleva el negro El negro la va a cruzar El negro con Luis con Luis. Luis con Julián Julián, otro salió de, de, de buen camino, otro más de buen camino, el zurdo. Bien, bien, bien. Nos encontraron todo esto, saque de arco para los muchachos. Contá, dale ahora qué pasó con los chicos y los globos y que salieron campeones y dieron la vuelta. Ah, todo eso. <risa> no, salió todo bien, salió todo bien, siempre acompañando la gente de Burlingame al triangulito. Hoy hay que ganar, eh. Hoy hay que ganar. ¿Cómo es la situación? Con un empate estamos. Está bien. Está Con bien. un empate, no, no hay que perder obvio. Está bien, no hay que perder. Pero que gana, es que ganando, mantiene, ganando nos, man, nos mantenemos en la categoría C de futsal AFA. Que sido. JJ Urquiza ayer perdió y está descendiendo a la división D. Le, y, Juve, y Juvencia todavía le queda dos partidos, uno la última fecha y uno, y uno que está para programar. Así que todavía digamos que tiene una. Leves chances la Bien la respuesta Julián. del mono Salimos con Julián Julián va a jugar hacia atrás con el zurdo Seguramente Va a volver hacia atrás Ah no. Con el negro el zurdo se queda más hacia atrás Mirándola La pica de vuelta con Julián Lo revientan Para que la pelota se vaya a 3-4 metros del palo derecho del arco del triangulito. Los, mu los muchachos que vienen de ganar la juvencia sí. y con ese triunfo ya están en la división C de futsal AFA. Se quedan un año más en la Ellos... división. Sí. Ah, bueno, felicitaciones para la gente entonces de los muchachos. De los muchachos. Juegan más relajados entonces. Se viene Julián. Ah, la Hace la personal, le rebota sale los muchachos el remate y upa. No el, llega el segundo palo, saque de arco para Burlingame. El que venía, venía fuerte para el segundo palo, se hubiera conectado con la cabeza, hubiera estado la cosa complicada, pero no fue así. ¿Pusieron los arcos eso de Rosario De, de Rosario boca, de boca, Central. de boca. Ah, son de boca. Yo pensé que era de Rosario Central. ¡Ande, ande, ande! ¡Ande! ¡Ande! ¡Ande! ¡Ande! Mira que hizo el lujo, que hizo. Pero no es momento de lujo, Julián. Es momento de pasarla con seguridad. Bueno, la pelota la tiene. La tienen los muchachos, que como dijo Federico, hay que felicitarlos porque mantienen la categoría. Siguen en la C nosotros estamos en esa búsqueda ojo que queda, la pifia le pega muy mal le pega casi se puede decir que con el empeine, con la parte de arriba del pie, la sopla la pelota desde abajo, la levanta, gira, se hacia su derecha, toda la explicación ahí sale entró el 11 Dylan, Dylan entró Dylan, entró Chile, Chile también, se apelando. viene Chile, bien. muy bien ¿Qué le va a cobrar si sí, le cobran Corner, me parece. ¿eh? sí. Corner, sí, sí, sí. sí Corner sí. que va a ser Ario, estamos con Ario, estamos con Dylan, estamos con Ramiro y estamos con el Chili. Entonces... Ario, Ario Rama, Rama. Rama no. que no lo ve el Chili. Y estamos con Dylan. El Dylan número 11. Es el número 11, el Chili es el número 12. 12 el 4, el Ario, 4, Ario y mira, el 6. Rama que ya lo vimos jugando es 15 van a salir con la marca alta está Dylan ahí atrás, ahí se va Ario con todo, como siempre en la posición y el Chile lo marca a ver, a ver, a ver, a ver, lo hacen retroceder bien bien Rama bien Rama Estamos haciendo bien una drama prueba. Bien, Rama, porque no, le, le habían ganado la posición a Ario. Diga. que estamos haciendo una prueba. Estamos transmitiendo es por tres canales. La hora de Urlingan Deportes, la hora de Hurling Común. Y estamos transmitiendo para Uruguay también. Mira, Mirá. Estamos transmitiendo para por un Uruguay. Llegamos canal, a Uruguay. Estamos transmitiendo por un canal. Oh, cuidado. Bien el, bien mono. el mono. Muy buena respuesta. Bien, bien, bien. La pelota, la pelota. Buscame la pelota. Dame la pelota, nene. No lo tenemos a, hoy a... A Gaby. Allá está sentado en posición sí, de Buda. Mati de Mat... BLG Fotografía. De LG Fotografía. BLG. Que es BLG. ¿Usted quiere buenas fotos? Pero no buenas. ¿Buenísimas fotos? Bueno, él es y, el indicado. Y acá abajo estamos con NIJ. Y acá abajo estamos con NIJ. Vamos a asegurar acá la cámara antes que se ocurra caerse como me pasó hace... En el comienzo está Chile. Ahí Rama lo persigue, no empujan bien, pero con el cuerpo sale Rama con la pelota que va a jugar con Ario. Ario va a jugar con, Ario, Ario a jugar con, Dylan. con Dylan. Dylan de vuelta con Ario. Dylan. Ah, no, busca el 1-1 para que le gane la posición, a ver a ver si gana. Ahí. Ahora hay que volver, ¿eh? porque le van, uf, le van a dar. Le van a dar, le ¿eh? van a dar. Lo que pasa bueno, que fue no cobra. Y Dylan va. Y Dylan va, y Dylan va. Juega con Ario. Ario va a jugar con, con el Chili de pivot. Bien pivotea Chili. Muy la bien. toca muy bien. Con para Dylan. Dylan, Dylan para Ario. Ario de vuelta con Dylan. Dylan que la deja pasar. Para rama, rama de vuelta rama. para. Ahí no hay arranca, que hacer eso porque te la van a agarrar. Eh. Recupera agarra. todo esto, los muchachos. La pelota se le va afuera y se corta. La posibilidad de un ataque continuo, como digo yo, la cuestión es cortar el movimiento de la pelota cuando empieza a tener continuidad, que pasa para acá, que vaya para allá, hasta que te encuentra una ventanita, que desde esta posición que nosotros tenemos, todas las ventanas se ven lamentablemente claras. Ahí la tiene el 17 de los muchachos El 15 que no abandona el campo Que es un referente, se ve Ahí van todos por la pelota, Barrama Es la tuya, es la tuya se, Mirá cómo se va Ario eh, Rama bien, que patea y el arquero que bien. responde Corner, corner para Hurlingham Estamos 0 a 0 Faltan 13 minutos 20 de este primer tiempo Y estamos en nuestra casa En el estadio municipal en Pedro Díaz, 1550 Hurlingham Ya que la he bautizado como el teatro Del futsal Lugar siempre prolijo, siempre que está bien. Ahora ustedes ven y cambian los arcos porque juega boca de local acá. Entonces está el arco con los colores de Boca se Junior. Viene los, se viene Luis, pide el córner, Luis no le dan. Saque de arco, dice el juez. Lo novedoso en estructura sería eso: serían los arcos con los colores de, de Boca Junior. Siempre al lado de ustedes. Abrazo enorme, el dice el ruso González. El ruso Lucas Gonzalo. Maidana pregunta cuánto van: 0 a 0. Saludos desde Villa Madero, sí, porque ellos son desde Villa Madero, los muchachos. ¿Y quién te dice que el año que viene un partidito de los muchachos en Villa Madero? Sí, capaz, ir a transmitirle, pero no hay problema, Conseguiste el WhatsApp no hay drama. Nosotros vamos a querer ir visitando distintas tribus y conociendo ah, distintas, formas, tribus? distintas tribus. ¿Cómo tribus? Estas tribus, si son todos unos indios, <risa> son distintas tribus y si vos no te diste cuenta, les falta pintarse la cara, nada más. <risa> me van a matar. Al horno con papa me van a hacer. ¿Cuánto van? Por si recién te enganchás. Lo estás viendo por la hora de Hurlingham. Común, dijo uno. ¿Cómo la querés? ¿La hora de Urlingam? ¿Con azúcar o sin azúcar? Bueno, común, con.. O la hora de Urlingam. El, el negro vale, el negro vale con, con el zurdo. El zurdo de vuelta con, con combina. ¿Con combina? ¡Dale, churdito, con combina, dale ¡La pelota! La tira, Julián, Julián, Julián que aguanta la pelota es un genio aguantando la pelota para el, el morio, mono, el pirada, mono la revienta para Luis, para Luis oh, para Luis. Y el arquero con precisión en un solo tiempo ataja y baja la pelota y ya se la da a su número 6 el 2 haciendo traslado de pelota en la defensa, Luis que sale a tratar de hacer una marca alta, de este equipo es rápido la pelota igual en la desinteligencia se le va por el costado derecho que es lateral para triangulito que saca el negro, el negro va a darle, se le el zurdo, el zurdo se le va a dar a Julián, lo están marcando a Luis adelante, le dice, le marca a Julián que se tira a la derecha, se la pica, miró. Muy buena para Luis, ahí está, y le cobran mano, le cobraron mano, que la bajó con la mano Luis? Pero, Luis, pero muy buena pelota de Julián. Eh, Luis, ¿eh? ¿para qué te traje, Luis? Si le vas a jugar al volei. Buena pelota de Julián bueno. a las espaldas de la defensa de los muchachos, eh. ¿Sabías esa? cómo sí, te la dice, dije Muy bien, pero muy bien Y bueno Federico escúchame, ¿qué querés? ¿Vos qué querés? Te estoy inaugurando Justo en el último partido multi stream dentro de Facebook Mirá muy bien Cierra Es que ahora me había... Voy... Ahora... Viene ahora, el zurdo Ahora con esto, ahora aquel, aquel equipo que nosotros el año que viene Le querramos transmitir Y que además tenga su página de Facebook Pero que no sea página personal sino página eh, institucional, Abierta. nosotros vamos a poder compartirle la transmisión en directo. Miren lo que les estamos ofreciendo, chicos. La hora Ola? jugando. La hora va a transmitir. Y si tienen página institucional, no de persona, nosotros vamos a poder además de que salga en directo por nuestra página, por la página del club Casi nada, pero estamos regalando tecnología. No le digan a nadie, pero es tecnología alienígena. A ver, dale, Julián, muy bien. bien Julián. ¿Qué, ah, pasó? Ay, no, con la mano. Dice que la tocó con la mano Julián. Y todo esto es... Yo no le creo. Yo no le... Te dije que no le creo. ¿Y qué opinas, Ruso, de todo esto? ¿Qué decís, Ruso? No te estás muy callado. Para mí que el Ruso nos sacó, sacó el volumen <risa> para no escucharnos. <risa> se le va, se le va, entró, se fue. Entró Pipo, entró Pipo. Entró Pipo, Pipo está ahí corriendo, lo estamos mostrando con el 23. Y en la cancha están allá al fondo, Julián combina, lo tiene el zurdo al lado, lo tenemos acá al lado el negro, con la camiseta número 5, ahí la tiene el zurdo, el zurdo con el negro, el negro que está mirando y dice, ¿a quién carajo se lo doy? Va, está pensando, dice, a ver, va para atrás, saltamos, hacemos el saltito de canguro, a ver qué pasa, a Julián se lo va a dar, a ver, no, no, no, mira mirá, mirá andá, vuelve volvé, volvé el Pipo que salva la situación. Muy bien, falta Pipo, Pipo siempre está, ah, Pipo pone el lomo, es un capo Pipo. Pipo siempre está presente. ¿Qué pipo pone? de la gente. El Pipo de, el pipo de la gente, que podemos poner. Ahí la tiene Julián Combina, allá el zurdo, acá el negro con el 5, allá al fondo Pipo. Y qué pasa, después está hablando, poniendo un poco en orden el partido, vaya a ver, per qué, me per qué, ahí tira, Julio combina oh, la pelota, se le eleva, y pasa al lado derecho del arco de la visita de los muchachos, era el 6, es muy buen equipo, los muchachos tienen que tener cuidado, porque tienen buena sincronización entre ellos, en cuanto a en cuanto bien, a el cierre, ahora puede a la ser, es el surdo, sale rápido. Con Pipo que la aguanta a las pises. Muy bien, la que le hace y siguen insistiendo el negro. Los es un corner. Y logran un corner de esa jugada, muy muy bueno. Como decías, un equipo que lo tenés que mirar, juegan bien, se conocen, saben dónde están parados. Y entonces sale el zurdo la revienta la pelota, pero la va a capturar el negro que la va a abrir hacia... ¿hacia dónde? hacia... Jurián. Jurián la va a devolver al zurdo el llegó, zurdo con el negro llegó Gaby ¿es Gaby o no? es Gaby para mí ¿es Gaby o no? sí este es Gaby sí, sí, es Gaby ¿es Gaby? ¿Es Gaby? llegó ¿Es Gaby en Gaby la casa pelota Ay. Gaby, el que hace las mejores vilanesas de pollo de todo Harlingham State Sí señores, la tiene el sordo y nos ponemos contentos porque vino Gaby que hace rato está y recién lo nombramos. Ahí la viene Pipo, super Pipo, se la banca Pipo, mirá, mirá, mirá, métanse, lo tienen que tirar y voltear. Sí, va a buscar la pelota. Digamos. Ay mira lo que pone el ruso, dice, ver un partido del triangulito sin escucharlo ustedes. Es como una empanada de carne sin relleno, lo necesito a misa. O sea, somos graciosos. Se están burlando. A ver, dale. ¡Gol sí, Pipo! ¡Gol! ¡Gol de Pipo! ¡Gol! ¡Gol de Pipo! ¡El Pipo de la gente! ¡Gara ¡Sueña con quedarse en la C! ¡Gan 1 a 0! ¡Gol de Pipo! ¡El Pipo de la gente! Abrió el marcador faltando 8 minutos 56 de este primer tiempo. Y lo gritamos con todo mientras nos estábamos riendo y estábamos pasando un momento chistoso con el ruso González. Se abrió el marcador. Ahora va a acelerar el equipo de los muchachos y vamos a ver cómo es la sincronización de ellos real en una situación de necesidad donde ahora la obligación del punto deportivo pasa por lo que ellos propongan. Muy bien, Julián. muy bien Julián, el, surdo, bien el zurdo, toque, se viene el chile, chile, vamos Con la experiencia del chile, con el número 12 que lleva la pelota Se frena, se la quitan al revés Lo van a frenar, lo frenan entre todos Lo cazan como si fuera una manada de perro Que lo siguen, y le quitan el hueso O sea, la pelota Mucha calle mucha casi, mucho juguito Allá está Super Gaby, bien Anda. Van a buscar la pelota. Porque no se pueden perder esa pelota. hay que agarrarse la zafa. Sale un montón de plata. La pelota se va fuera, fuera, fuera, fuera. Y es pelota del mono. Sí, los arcos estos de boca tienen otro, otro estilo. Está más lindo. Diferente, forma triangular. Mal costado, los otros son rectangulares. Ahí la tiene Ario. Ario con Dylan, Dylan con Rama. De vuelta, la corta, le corta el juego Dylan. Ahí en la mitad esperemos ver alguna jugada de Dylan. El número 11 Llamar lo que juega. Estamos acá en el microestadio de Urlinga en la avenida Pedro Díaz, 1550 en nuestra queridísima Urningham. Jugando y viendo al triangulito. El equipo que representa a la ciudad de Norte. Río de y la lleva Dilan un poco larga. Se lleva, revienta. La vuelve a retener como la trabaja. <risa> la tira. ario muy bien. Vuelven todos para atrás. die controlado del técnico. La baja con el pie. Muy bien, pero la pelota se le va afuera. Y es un lateral para el triangulito. Dilan. Con la pelota, la pica para que la reciba con el pecho el Chile y ahora sí, Ario, tiró ¡Ah! ¡Muy bien, Ario! ¡Muy bien, el triangulito! Usted está viendo al equipo que representa a la ciudad de Urlingan en, en la división C de futsal de la Asociación del Fútbol Argentino Ahí saca a Ario, lo corre está con rama también adelantando y el Chile, y la tienen que tirar y se le va, se le va, y se le va chau, chau, adiós que lateral que toma rama. Ahí está Ario junto con él. Ario la pica. Muy bien. Se desentiende. Ahí está el Chile aguantando adelante. Los muchachos con la pelota. Un equipo que te exige. Te exige mucho. Saben jugar muy bien. Los muchachos piden un minuto. Enfocamos la cámara primero, acá, a los quienes no visitan, es una cuestión de amabilidad. Y ahora sí nos concentramos en el equipo local, el Club Deportivo Hurlingham, más comúnmente llamado como el Triangulito. ¿Y ustedes cómo están de ese otro lado, queridos amigos y amigas de la hora de Hurlingham, Esperemos que estén bien, que lo estén pasando bien en familia. Son, si están acá es porque, como nosotros... Todos queremos al futsal, nos gusta esta actividad, porque acá nadie tiene la vacatada. Es una actividad donde cualquiera le hace partido a cualquiera. Nosotros hemos visto cosas que en el fútbol de cancha de once dirías increíble, que un equipo de repente grande que juega y juega contra otro equipo que vos no lo conocés y de repente ese equipo desconocido, pum, te tumba. Porque como verán ustedes acá, cuentan todo, todo, todo, todo. Tenemos un primer plano... Con los chicos de triangulito y en la charla técnica, el técnico muy exigente con ellos, ha sido todo este último tiempo el que ha estado en el banco, presionándolos, enseñándoles cosas, una persona muy exigente. Quiere juego, el juez se está llamando para jugar. Iban 1 a 0, está ganando 1 a 0 triangulito a los muchachos. En faltas, la visita tiene 3 faltas y el local tiene dos. Faltan 6 minutos, 33, para que se termine este primer tiempo de juego. Estábamos en esta situación, le tira al arco, la pelota pasa por arriba del travesaño. Igual el mono tenía para mí todo controlado porque había visto la jugada previa. La tiene Rama, Rama va ahí con, con. ¿No? Es Iván que entró a la cancha. Ahí con el número 13. Y lo tienen a Rama con el número 6. Allá está Ario. Ario con Rama. La aguanta Chili. Le ponen el cuerpo, no lo deja. La pelota se va afuera. Y es un late. Es saque de arco. Para el mono. No, parece corner. ¿Alguien la tocó? Nosotros no lo vimos. Está marcando Ario con el número 4. Chili con el número 12. Iván con el número 13. Rama con el número 6. El arquero del mono. Muy bien la pelota en manos del mono. Está con Rama. Rama se hace de la pelota, avanza y mira, está pensando qué va a ser, la pica, para que la aguante Chili, Chile, para que se la pase, ahí van, lo corta Rama, está Ario con la pelota, se la pican, le pone el cuerpo la pelota, se le va afuera. Saque desde atrás en defensa, el juez hablando con los chicos de los muchachos, el número 15, muy activo ahora ha jugado casi todo este primer tiempo que faltan 5 minutos 35, hay una ventana cuidado no la vio, le piden penal pero no se lo dan mirá y te va a venir ahora Uy. le están pidiendo penal pero los jueces están muy cerca de las jugadas en general, desde estos últimos tiempos ha mejorado mucho lo que es el arbitraje. Bueno, no sé por ahí, el ruso me dice nada, ah, fue tal cosa. Ahí saca con el Chile, que lo aguanta, la quieres saca, pero arrancan. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, no lo dejé patear, se le va. Sin querer, se pega atrás y se cae a rama por un dolor en la cintura hay cambio, y entra Tate nos vemos a Tate, al zurdo Julián que habla con el técnico está escuchando instrucciones 5 minutos, 0, 9 para terminar este primer tiempo, rama el banco un poquito que ¿ok? ahí está Tate con la pelota Tate y el zurdo tienen que salir, se va se va, se va, después, se fue. Se fue después esa pelota. Va. No se fue, la tira. Sin puntería ninguna, la pelota va desviada sobre el palo izquierdo del triangulito, el mono. Está contate que le entrega la pelota. Contate con el número 7, el zurdo. Julián combina, que la va a abrir de vuelta con, se equivoca y la pelota. Se le va afuera Es lateral Sacan los muchachos Y arrancan otra vez a estudiar Está Luis, que corta la jugada ¿Pudiste encontrar la pelota? sí Está, está Maxi Está Fausto De Barrio Cartero Ah, mira Maxi, ¿qué hace se, Maxi? Te manda un saludo grande Porque hay un, hay un chico acá de Barrio Cartero Que está jugando para los muchachos Ah, mira lo viene a ver no, acá, según el ruso, dice no pareció penal, la mano estaba pegada y realmente no mejoró el arbitraje. Siempre hay dos o tres que trabajan bien y el resto deja mucho que decir, me está contradiciendo. El, el ruso me está contradiciendo, pero está bien. Yo por eso le pregunto a él porque él sabe. Se venía Luis. Si él lo dice, yo violín en bolsa. Marca Julián combina, todo te esto es bolsa? pelota, pelota el, para los muchachos. Pongo el violín dentro de la bolsa y me cayó la boca porque el ruso dijo, determinó y juzgó. Y si él lo dice, yo lo acompaño, porque él sabe más que yo. Tengo la tarjeta, tengo una tarjeta de refería en mi casa. Es más, cuando Federico entra a en mi cuarto y yo no quiero, le saco la tarjeta roja, claro, así, de la claro. oficial y igual date. Chao. No, no me hablé. Te lo leo de vuelta, dijo, no pareció penar la mano, estaba pegada y realmente no mejoró el arbitraje, dice él, sobre lo que yo opinaba. Dice, dice una mala decisión arbitral condiciona a los jugadores psicológicamente y anímicamente oh, qué le parió bueno, perfecto, oh, y estoy de acuerdo, claro que sí, claro que sí aparte de lo que aprendimos de vos, que cuando un árbitro se, se empieza a, a, a poner como protagonista eh, pudre el partido ¿cuánto van? y está ganando el triangulito 1 a 0 muy buena transmisión siguiendo el equipo de Juan Cruz Feijó. Y, y Hernán Garrido, fuerza para el triangulito hoy. Siguen zafando y sigue ganando el triangulito. 1 a 0, faltan 3 minutos 43. Son 3 faltas para la visita, 2 faltas para el local. Yo al menos me divierto... A ver qué pasa. <risa> es lateral para la lateral, visita, muchachos. Los muchachos sacan, aquí tiene una gana de pegarle al arco, que hoy no lo dejan, no que viene el Tate, muy bien el Tate, muy bien el Tate, la larga, muy bien el Tate, es un fierro el Tate. Dale, dale, dale, dale. Ahí. Listo, ahora fue. Muy bien el Tate, muy bien. ¿Cómo la defendió? Limpiamente, sin falta el Tate con el 7 que la pita para que la pague, con el pecho liso, la devuelve Tate, la baja, ahí hacia atrás, no, no, encara, encara. Se si viene tate, tate entre dos, sale, va... pelota, pelota el... para el... los muchachos, pelota para los muchachos. Muchacho. 3 minutos tate. 20. Muy bien, Tate, lo aplaudimos al número 7 acá. Muy buen juego. Entró Dylan, entró Chili, está Julián y está el zurdo y como siempre en el arco del mono. a ver qué es lo que pasa en esta situación sigan buscando, le están diciendo por favor, lo que pasa es que el triangulito marca muy arriba Bien. y los desconcentra bien, bien bien la presión, bien los desconcentra se desconcentra. A si le hicieran lo mismo triangulito le pasaría más o menos parecido que dice cuando el referee es bueno pasa desapercibido y no quiere ser protagonista claro que sí, en concreto pero por eso es profesor para mí porque en concreto el profesor y el Russo González, ¿no? Ha determinado. Ah, fuera de joda. Si el juez se pone el protagonista, cagarte. Ahí la tira Julián. <risa> Rebota. En aire y la pelota se va afuera. Saque de arco. Para la visita. El jueves, el jueves 10 de la noche. ¿Qué pasa? Último partido acá en el microestadio. ¿De qué? Hurlingan contra el Boys, la tercera. Con, ¿Ah? Vamos a estar con Seba Giroma. Con la gironeta. Con la gironeta. La gironeta que viene con 8 jugadores, solamente con 8, ¿viste sí. que se juega con 14? Sí. Con 8, fue a drogué sí. y ganó 5 a 2, papá. Ganó 5 a 2, con, que con llegó la 14 mínima. 14 contra 8 y ganó 5 a 2. Eso pide, pasa que eso pide. mira. Muy buen tiro de media distancia. Lucas Maidana dice, vamos muchachos. Saludos, Lucas, espero que te guste la transmisión. Y es un agrado para nosotros y estamos en contacto, viejo. El año que viene, por ahí, caemos así de sabandijas y le transmitimos algo. Porque queremos ver más futsal, queremos ver qué es las otras formas de jugar, las otras formas de llevarse, de organizar clubes y demás. Dale, los muchachos desde atrás. Dos minutos clavados. Faltan exactamente un minuto 58. Yo para contradecirlo a Federico. Ahí está Dylan, está el Chile adelante. La están picando, la pelota se va. Un minuto clavado. Un minuto 51. El 3 alcanza la pelota. Allá está, ¿cómo que se llama aquel? El Jere, no. ¿Eh? El de la punta. No, el zurdo. No, no es el zurdo aquel. Ah, no, poroto, poroto. Poroto. Mira Dylan. ¿Cómo le está? Mira Dylan. Bien Dylan, molesto. bien Dylan. Muy bien Dylan, fue bueno. Bueno, estamos, estamos con Chile, estamos con Dylan, estamos con Ario y estamos con Poroto. Viste, yo te dije, estamos con Cubero. Cubero. Y mira, ¿qué dice Carla Coblan? Dice 5 a 2, con un par de quintas. Guarda, ¿eh? Dice. Epa, epa. Con un par de quinta, no, eso Ahí, es una afición. Claro, con chicos de quinta división fueron también ¿Con chicos de quinta división Ahí está Ario saliendo Con Cubero Poroto con y... Con el chile Con el chile, chile vuelta Corner. con Poroto, córner ¡Córner! No, no piensa lo mismo el árbitro, no, saque dice que saco, saque el árbitro, sí, falta un, un minuto, un minuto, usted es delegado, usted no puede decir nada, Arbitro. Arbitro. yo no soy nada y puedo decir Arbitro. todo, ver, ahí salen los muchachos, <risa> el, Lito, se te fue, se te fue, se te fue, lo que pasa es que el, el, el número 15, que es un, un minuto 10, un minuto 10, Muy Ario, jugador, Ario salgato, con el también. chili de cabeza oh, y el arquero tranquilo, el arquerito tranquilo de los muchachos sale. Mucha gente está viendo el partido Se los agradecemos, esperemos que le estén pasando bien Que hay pizza, empanada ¿Qué es lo que hay, ¿Qué es lo que hay arriba de la mesa Nada, te dicen. ay, el Chile le corta la jugada Muy bien, esa marca alta ¿Cómo van Fede? Sergio Patón No, a mí me tenés que preguntar Sergio Federico es un enganchado Que está que tra trabajando Denodadamente soy yo 1 a 0 va ganando el triangulito, faltan 36 segundos, nos están sacando la foto, qué viejo que estoy en esa foto, Matías, fotografía. Qué viejo que estoy en esa foto, si no me hagas eso. ¡Uh! ¡No me la ¡No! pues Arriba, los saludo, el maestro Nacho Cabral, palabras mayores, excelente, DT, Perdón, jefe. ¿Es el ¡Ya sé! <risa> pa, ¡Pero es el patón! ¡Es el patón! Ahora, él es, él Le manda saludos a Federico, que es un vago. Está Haciendo cualquier cosa, menos la, la transmisión. Está con los deditos ahí, mientras el padre, pobre, viejito, tiene que trabajar. Ahí la lleva con el pecho ario, corrala. ¡Bien! ¡Bien! Cerrada por Dylan. ¿Cuándo estaba haciendo un remate directo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Son 6 metros del arco, un poquitito más. Diagonales, lateral para la visita con el 11. A ver qué es lo que están planeando. Abrir tiro directo. De muy baja potencia ni no iba a llegar. Ahí lo tiene el Poroto Cudero, que la pelota se le va afuera. El Poroto Cudero me escucha, el otro me dice... ¿Qué, ¿qué ¿Cuánto falta? 9 segundos, 8 centésimas, para terminar 1 a 0 este primer tiempo, pero no decimos se va, nada... Se le, va, porque, se le va, se le va, se le va, ¿viste? No 5 se segundos, puede. 5, 5, 5. 5 segundos, con 3 faltas para la visita, 2 para el local, 1 a 0. El gol de Pipo, impresionante, que nos sacó de tu Pero, ¿me querés Pati? No. ¿No ¿Me querés Pati? No, no Pati no. Y bueno, entonces co co cocinate, hermano. No, no, tráeme un panchito. Panchito. Cinco segundos van a medir tiempo. Está bien, porque por ahí tienen algo, tráeme, alguna creación. ¿Cómo de... anda, señor Patón? ¿Usted qué de su vida? Está jugando en metalúrgico. ¿En metalúrgico? Pero muy bien. Pero muy bien. Nos gusta, nos gusta escuchar y saber porque nos hace sentir orgulloso ¿viste? Cuando te dice, jugador de Urlingan jugando en tal equipo, en tal otra vez, si es un semillero inacabable, Hurlingham, pero todos, todos de dónde salen, de los clubes de fútbol infantil, de los clubes barriales. Entonces, la nintita viejo, hay que regarla, hay que picar la tierra, hay que hacer que le entre aire, que el sol le tome, fortificarla, y después te salen estas semillas y estos jugadores de primera que tenemos por todos lados y que nos hacen sentir tan orgullosos eso es lo que estoy pancho? diciendo sí pero cuando termine el partido para acá. cinco segundos bueno andate se fue Federico Cin Ven, ve cinco lo que segundos. pasa patón ve cinco lo que segundos. pasa está, se está, está yendo se borra mira mira te lo filmo te lo filmo mira mira se fue centésimas ahí la tiene julián 1 2 3 2 segundos a ver. terminó este primer tiempo con un resultado parcial que favorece al local al triangulito por 1 a 0 tres faltas para el... fuimos a dar un gusto fuimos a saludar a Brian Suárez que está allá enfrente a ver si lo puedo enfocar no, justo está en la zona el que tiene la camiseta blanca con una imagen negra es campeón argentino medio pesado de boxeo la semana pasada fue invitado a pelear a Luna Park ganó tres rounds lo vienen observando todo el mundo es pues un boxeador, un deportista muy bien preparado muy bien preparado es una muy buena persona así que yo me fui a dar un lujo decir a saludarlo y a decirle lo que me pasa que me siento orgulloso de él y de lo bien que nos hace quedar en todos lados oriundo de William Morris el señor Brian Suárez, campeón medio pesado, argentino, casi nada, ¿viste? Otro más, Urnigan, es un nido, tenés que ser muy bobo para no cuidarlo, a ver, salen los muchachos desde atrás, comenzó el segundo tiempo, ahí estamos con Julián, estamos con Luis, estamos con el negro y estamos con el zurdo, es como si dijeras que de punto de vista agropecuario viste la zona núcleo que es la, zona, la tierra más rica de Argentina bueno, acá deportivamente es una zona núcleo el deporte en el oeste, en Hurlingham papá pa se ve que habló muy bien el mono sale a buscar, muy bien el mono las dos veces arrancó el partido y los muchachos empezaron a mostrar por qué están jugando en la 6 Se quedan en la C, ahí, ahí está, Julián Combina Que se la tocan, muy bien el jugador, el número 7 de los muchachos le corta el juego, muy buen jugador, lo venimos viendo A él, al número 15 que tiene en el pantalón también, de los muchachos Lo destacamos, está jugando, jugó todo el primer tiempo Ahí la tiene el zurdo, el zurdo con el negro le sale el 17 con la marca alta. Ahí sale el negro, larga la Se le va él. Ahí está volviendo Federico. Lentamente le digo a la gente que nos... yo me di el lujo de ir a saludar a Brian Suárez, campeón sí. de 15, medio pesado. Que viene a hacerle la vuelta a su amigo Ario. Un lujo, la verdad, tenerlo. Que sea un vecino que él venga y esté sentado ahí, campeón argentino, medio pesado de boxeo. Y esté junto a uno. O, ojo, muy bien, la baja el negro, la pelota que va con dirección, cuidado, y el negro atento y la pelota se va afuera. Corner, Corner para los muchachos, ya lo juntan, hacen. Están rápidos, ojo. El zurdo, palmo a palmo, peleándolo. La pelota se le va. Se le va, se le va, se le va, se le va. No escuchó Julián. Clavamos la cámara más abajo para tener la línea roja que está muy muy pegada acá a cada baranda. Salen ellos con mucha, con mucha destreza, con mucha rapidez. Tratando de sorprender porque se han dado cuenta de que el este triangulito también está afiliado. Entonces. Ahí está Bien Luis, bien Luis. Son tres contra uno. Tres contra uno, tres contra uno. Golazo de Luis! Muy bien Luis! Bien con Luis! Pelota, ¡Perfecta la pelota! Gana el triangulito! Sueña con quedarse en la C! Gana, gana el Triángulo 2 a 0! Gana 2 a 0 ahora el Triangulito, 17 minutos 57 Abre ah, otro partido más. Hay que no descuidarse muy bien. Viene el mono, viene el mono. Doble atajada del mono. El mono, mono. mono atajando bien, bien. De su público. Y el público que lo aplaude, cuidado, contigo media distancia, muy bien respondiendo. Ahí va Luis detrás de él. Lo corre, marca alta, ya vuelve. Ya vuelve la visita con el ataque de vuelta. Preparados, lo van a intentar, lo van a intentar. Falta un montón, falta un montón. Este segundo tiempo que recién comienza. Estamos con Julián. Esa para mí no la tenés que hacer, porque estos chico no. no, no, no justo, Quiere ganar, bueno. que la quería ganar entre dos. Todo esto es lateral para el triangulito que aprovecha. Para hacer cambios. Ya, por ejemplo, la tiene Rama. Rama la va a tocar para Ario. Ario que la va a tirar emboquillada para Chili, no la toca para Dylan. Dylan de vuelta para Ario. Ahora sí para el Chili. que por acá. En mitad de cancha. Bien, Chili, bien. Viene el chile, viene el chile. Y ahora va a subir, va a subir los muchachos. Se equivoca Ario, pelota para los muchachos de Villamadero. ¿Dónde queda Villamadero? Estamos transmitiendo desde la hora de Hurlingham Deportes, otra vez del streaming de Facebook, ese tiro de media distancia que pasa por arriba del travesaño, muy, muy desviado, por lo menos dos o tres metros. Pega en la red trasera, está perfecto el estadio, estuve viendo cómo estaba cómo estaban trabajando en estirar las redes, en dejar todo, muy bien el chile, muy bien el chile, viene, eh. la aguanta Dylan, recupera la pelota, pero falta Es lo que corre el juez Están todos los comentaristas detrás de cámaras muy callados, era el ruso muy callado están todos muy callados. ¿Qué pasa? Ojo, bien. Dale, monito. Hubiera salido corriendo. Viene mono, viene el mono. Bien, una bien ventana mira Tienes una ventana para salir corriendo muy bien para que el Chili la guarde. mira mirá. mirario, Ario. Mirá, Ario. Sí, sí, sí, sí. Bien, la verdad, pues. Bien. Amarilla. Para el Chili. El Chile hizo, ahí va y se ríe, hace una falta técnica más que nada, le frena. Para mí no lo tocó, eh, para mí no lo tocó. Se Está tira, bien. se tira, no lo toca y el juega como, se tiró, le saca amarillo. Claro. Estamos acá. 16 minutos, 25, 2 a 0 el partido. Está ganando el triangulito acá desde su casa, desde Pedro Díaz 1550 rama la tira la pelota fuera a ver. No, pero oh, después... oh. Claro, pero oh, si pues sí pegó en el árbitro del saque claro. del la, de lateral para los muchachos. Siguieron jugando los muchachos. Los muchachos siguieron jugando. Linda definición del Luisito. Sí, Linda definición del Luisito, realmente. ¿eh? Juegan hacia atrás. Las toma el 17 de la visita. Acá está el 15 que juega muy bien. Jugó todo el primer tiempo. Un jugador muy laborioso, muy incansable el 15 de los muchachos. tira Media distancia, pega, rebota. Están todos muy atentos. Buscando una ¿no? ventana, buscando algo que se abra muy ¡Bien! bien, bien. ¡Y agarrate que se gana Dylan! ¡Agarrate, mirá! ¡Aplausos igual! <ríe> como que le agarra Dylan y me vuelvo al banco. Siempre estamos, siempre estamos, dice el ruso. Linda definición del visito. Bien, bien Rama, bien yeah. Rama. Bien Ario. Tranqui Rama. Tranqui Chango. Sale, ya está en juego la pelota. Ya hay futsal otra vez. Los muchachos intentando, buscando. El descuento, rápido. quiere buscar el descuento los muchachos. Claro la defensa sí, de Burlingame está... Está perfecta. Ahí está Dylan. Entró, está, entró Pipo. Está, está Pipo, está Pipo, el Pipo de la gente. Está esta rama y está Ario. Patea, patea, re, pega en Ario. Sigue siendo pelota para fuera. los muchachos. Están todos muy vigilantes, están todos muy atentos. Sale el 15 de vuelta, lo intenta otra vez le dan a, a salir Rama de ahí porque vienen rápido él dice que no la toca Rama le cree el árbitro y le da el saque al local, al triangulito y faltan 14 minutos 55 ya sale este es el, cube, el Cubero es el 2 muy bien Dylan, muy bien se la pica uh, lo obliga a reventar la pelota el poroto, ¿no? sí. es el poroto el poroto obliga al jugador ahí la tiene dylan la pelota que está con ario va a jugar con ario hacia atrás sí con ario con el poroto por la pica con la mano le pega la pelota ¿eh? pero bueno rebota dylan. el hombro afuera la pelota y otra cosa mariposa poroto de vuelta, con Ario con Dylan, pero quitan, pero está el mono asegurando todo. Ver, toma con la mano, Aseguró si el la mono, quite. el mono para poroto, poroto que le poroto pega el muchacho. Para Dylan no llega, estuvo bien, estuvo bien. Lo pulsó. Expulsó a un jugador de ¿Por los qué? muchachos por, por hablar. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No sé. Si no, se no podemos escuchar. Nosotros no podemos escuchar, pero... sí. Pero... Bueno, esperemos que el ruso... Esto no esté dentro de lo que el ruso diría. Viste, te lo dije. Pues la verdad que sí, si él está solo allá... Bueno, Hurlingham no, bueno. a todo esto tiene la oportunidad de jugar con un hombre, me, un hombre más, así que vamos a ver si lo aprovecha. Pero, si después si quiere ser protagonista, hay que estar tranquilo, hay que estar tranquilo. Allá está el jugador desolado El jugador de... de a ver, a ver, desolado. a ver si aprovecha, a ver si aprovecha. A ver, tipo, Ahí está. No, no, no aprovecha. Ario, Ario. Pelota para los muchachos, hay que estar más tranquilo, hay que estar más tranquilo, recuperar la, la pelota Hay que estar tranquilo porque no se ha Tienen un es... hombre más, tienen, tenemos un hombre más, Ahí hay bien. que estar tranquilo no sirve Claro, dice que capaz le habló a alguien del público Ahora que recuperó la pelota, Burlingame en un lateral, ahora tiene que armar, a ver. A ver qué arma, tiene un hombre más. No me hagan enojar, eh. <risa> la tiene Ario la pelota, está con Rama, está con Julián con Vina. Julián con Rama, con Ario, con, con Julián que va a tirar al arco, pegó en el palo. Pegó en el palo, en el palo derecho. Pelota con destino de Red pero que pega en el palo derecho. Dale, dale. 13. La, van a, la van a tirar larga para salir. Obviamente que... Se la van a tirar el número 11 allá. Ahí va. Ahora pega la... Ahí pega, ahí puedes... Dale. Ah. Que no se vaya, que no se vaya. Esta rama esta Pipo. Ahí está Julián dale, dale, también, ahí está Pipo. Muy bien, ahí está, ahí está Julián. luchando con la pelota. La tira Julián. De vuelta. Abrila, abrila, abrila. El que esté más libre. Rama. A Pipo, a Pipo. A Pipo está libre. A Pipo, a Pipo, a Pipo, a Pipo, a Pipo. A Pipo. Oh, oh, oh, oh. Se la picó. Pipito bien. La pelota se va afuera. Es como dice Federico, es la oportunidad de aprovechar la diferencia numérica. Dale, dale. Ahí está, Ario. Ario. Rama. Rama, 2 a 0, ganando el triangulito. Vamos, es la Ario. oportunidad, Ario. Dale dale, dale, dale. Dale, dale, dale. De vuelta, allá. Ahí está, Pipo. Dale, Pipo. Vamos a ver. ahí está. Le queda, le queda. No, Gana Burlingame 3 a 0, era la oportunidad, era obvio, en el futsal eso es obvio, gana Burlingame 3 a 0, ahora sí, falta menos, falta menos. Hagan juego señores, juegan al futsal, está ganando el triangulito 3 a 0. Pero la visita no se rinde bajo ningún punto de vista Ellos siguen con la mentalidad de ataque No podemos saber porque nos quedó lejos Estamos muy lejos del lugar donde estaban solos El árbitro y el jugador que fue expulsado. Ahí la tiene Ario, pasate que largaba Pues está muy apretado, va con Julián Julián con Pipo, Pipo trata de picarla No la puede recuperar, vuelve Acá está el zurdo, está Pipo, Pipo se le va encima, ahí está Julián marcando el segundo. Ahí sale el zurdo. Pipo, bien, ahí Pipo, Pipo a la cruza. Pipo a la cruza. Sí, sí, sí, sí, sí. Uah. Muy bien, está jugando el Triángulo. Muy bien, muy bien, muy bien. Está jugando Burlingame. Está desorientado de los muchachos. Tres faltas tiene el local. Faltando 11 minutos. 11 40. minutos 43. 41. 40. Ahí está 40. La tiene la visita. En medio de la cancha. Hay que estar atentos porque son chicos que juegan bien, juegan rápido. El futsal acá este, las cosas te las pueden definir con rapidez. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Y no dormirse en los laureles porque te puede costar caro en el futsal. Todo esto salida para el Mono, salido para Urlingan Y ahora está. Último ahora, ahora partido está, del triangulito. Ahí está el Mono, el Poroto. Ahí corre Tate a para Luis. Para Luis? Sí. Y... y ahora hay que ir, ¿eh? Ahora hay que, que ir, Poroto. No. Bien, bien, bien. Sorte que no venía el 1-2, como dice Federico. Al segundo palo. Y no pasa nada, 3 a 0. No, pero ahora triángulo. los muchachos van a apretar, ¿eh? Ahí está. Claro, ellos van. No, no tienen otra. La pelota se va afuera. Hay que decir también que los muchachos le ganaron en el fin de semana a juguetes y con ese resultado. Ellos ya están en la ya, C, C. ya se quedan en la C. Pero son deportistas. Pero eh, son gusta deportistas gusta y hay que y ellos, ganar claro, y quieren jugar, No van que, a venir a jugar claro, a nada. Ellos vienen a jugar a ganar. Así que van a dar todo lo que puedan de ellos. Viene el zurdo, viene el zurdo. Quedando 10 minutos 50. Son muy rápidos. Pasa que el triangulito con el formato que tiene de salida... Bien la presión, salida, bien, bien. De salida a presionar más arriba... Te desconfigura todas las jugadas y te provoca inestabilidad, en cuanto que no tenés las cosas tranquilas, sino que eh, tiene que resolver con rapidez y ¿sí? la tiene Tate, Tate con el zurdo y el zurdo con el poroto. El Poroto avanza, la va a picar, se va a devolver a quien no. Se juega por la misma. Sigue adelante. Sí, poroto! Sí, por tita! Empuja y le cobran falta. Le cobraron, falta no, el Poroto. Proteste, Poroto, otro Bien proteste, igual, bien igual. No quisiera, que, no quisiera pensar que el juez tiene ganas de compensar la balanza, entonces tranqui. Ahí está, la pizza se resbala. Cansancio también. Ahí lo seguimos. Buena circulación de pelota. 10 minutos, ataque, 10 minutos, últimos 10. Buena circulación de pelota durante el ataque. Están buscando alguna ventana abierta. La defensa el Tate. Y Luis. Ahí está el poroto que tiene la responsabilidad. Gol. Le dije, busca una ventana. Y descuenta. Con justicia. 3 a 1. Está ahora el marcador. Gol de los muchachos. Yo les dije, los chicos trabajan, trabajan, trabajan, están buscando una ventanita, y encontraron la ventanita justo. Cambia la formación, ahora el Chile va al centro con la pelota, está Julián. El Chile con Iván, el, el Chile, Chile con, con Ario, está Ario, Ario Iván, con Iván, Iván que la toca de vuelta con Ario, y Ario va a jugar con Julián, Julián, Julián, Julián que la, la juega pista, para el Chile. 3 a 1, faltan 9 minutos 26, que es una eternidad en el futsal. Eso es así, lo hemos dicho, 350.766 veces, igual que la cantidad de córner que se han tirado en este partido. Ahí en Chile con el pecho, La no aguanta el Chile, La no aguanta tranqui, sin falta, sin falta Chile, sin falta, de Falo. Bien, bien, lo mira de lejos. Vuelven hacia atrás, con todas las marcas en línea. Muy bien el triangulito. Muy bien, Ario. Bien, Ario. Fuera pelota? Ah, no es nada. Es afuera, simplemente. Y van con la pelota. Ario levantando la mano. Hacia él, la van a picar. Ahí está Julián. No. Pero sigue Julián como una locomotora y la pelota ahí le corta toda posibilidad Bien, de juego. Tiene que salir otra vez desde atrás, 3 a 1 el partido. Recién descontaron los muchachos. Y faltan 8 minutos 43 para que termine este partido. De vuelta, otra ventana, tira con pierna izquierda. El los muchachos 15. pidiendo córner, no es córner es saque de arco es saque de arco del mono salimos con Julián. con Julián Julián tiene que jugar hacia atrás la pica se resbala el Chili pero sí con esa resbaladita gana un lateral gana un lateral que quizás no sea una resbaladita quizás después te explica que hizo otra cosa viste, pero a ver la pelota Ario se lo tira al arquero, muy atento y en un solo tiempo ataca un tiro directo bien, en diagonal sobre su arco, del lado del palo derecho. Tiene los muchachos de Villamadero a ver. Ario, siempre Ario, presente. Ario, siempre Ario. La pelota se va afuera. La pelota para la visita. 7 minutos 53. Salen desde atrás los muchachos. Avanzan sobre el área. Estaba solo frente al arco, pero la pelota en la rebota. Piden falta. Iván le pone el pie delante para Bien, bien, bien, bien, bien Iván, bien Iván. Olvídate, olvídate. Bien, Iván. ¡Vamos, vamos! Sale el Chili, sale Iván, entra. Estamos con el Zurdo, estamos con Julián Combina, estamos con Pipo. Con Pipo. Y estamos con el amigo Ario. ¿Y la otra pelota? La tiene ahí. A ver cuál es la dificultad que puede ofrecer este tiro. Vamos a acercar un poquito más. El partido está 3 a 1 hasta este momento. Es un tiro libre para los muchachos. Veremos cuáles las consecuencias de este tiro libre a favor de la visita. Se va fuera la pelota. <risa> es que con lo que valen la pelota, sé cómo la tiene que cuidar. Ahí sigue el 13, Monario, mano a mano. Mario lo sigue, mirá va a tirar bien el mono ¡viene el, el mono! ¡viene el mono! impresionante el mono en un mano a mano, él solo Nos pasa mal ahora siete minutos la baja Pipo la sigue Pipo. Bien, Pipo Pipo Pipo lo sigue, mira para todos lados el 13 quiere arrancar con todo, el 15 perdón es muy bueno, lo tocan se cae, falta de coge eso. Cario. Está bien. A ver, lo vas a, ojo, ojo. Metió la manita de bolsillo. No, se quedó tranquilo. Sexta, sexta, sexta para ellos. Al dope. Pero hoy. Hoy. mira lo que voy a decir. No, no. no. Hoy está la muralla. Hoy está la muralla en Urlengán. Lo único que te voy a decir. Hoy está, está, la, está la muralla. está la muralla, Barrios. Hoy está la muralla, hoy. Y si no, no transmito más. No me toques más ese brazo, Federico, que estoy regulando la cámara. Bien, Matías Barrios. Federico lo dijo, Federico lo dijo quédate Quedate ahí Mati, déjate. Médico, pedí ambulancia <risa> Bueno, empezamos a pedir Una ambulancia, no, está fatanata, claro. No, la otra no me sirve la puerta No, la otra no tiene alcohol ni, ni coso. Bueno Más allá de todo, una gran atajada Una gran respuesta de la muralla Barrios, alguien en quien. Y nosotros queremos mucho y confiamos y lo conocemos como arquero desde hace mucho tiempo y le hemos visto noches de esas que han sido de él. Nada más que de él. Ahora está él en el arco. No hay que hacer más resisto. falta, Burlingame. ¿eh? Faltan 7 minutos, no pasa más esto. Listo, listo, listo. Uy, ahí ya está. Allá está, ahí lo agarra la chica. Ahí le alcanza la pelota. Muchas gracias. El público colabora y la Muralla Barrios. Con la pelota está el zurdo. El zurdo la pica, se le va afuera. El número 14 la tira. Y la pelota es para el triangulito en el lateral. Que va a sacar Julián. Combina. Con la camiseta número 8. Julián lo va a mirar el zurdo. El zurdo lo va a mirar a Brian. No, se equivocó. Se corta. Bueno, arrancamos todo de vuelta. El 10. Los nervios que empiezan a correr porque falta poco para terminar el partido. Bueno. Ahí está Pipo, le sale, le tiene que salir. Eso, ahí está Julián. Julián con el 15, el 15 lo tiene que seguir. Ahí van con el 15. Mira. Muy avidioso, responde muy rápido. Muy bien, Julián. Bien, Julián, bien Julián. Bien Pipo, Pipo, Pipo. tocasela, tocasela que va, no Julián. Aguanta. Tócasela que te la pidió. Ay, Muy ya. bien, pero es lateral, para triangulito. Bien Pipo, bien Julián, bien Dylan Pipo, lo que hizo ahí. Jugó en las baldosas. Consiguió que la peladora le tiene. El sur, surdo, el sur, Julián el sur, Julián Tondina La tira para atrás, no llega Pipo Para Pipo Pipo, Pipo que consigue. recupera, mira, sí, mira, hace. mira, se si la tira, Ahí está. Oh, era una jugada de esas De esas una jugada de Pipo Era una jugada de esas que en el futsal no se ven habitualmente ¿Qué le va a hacer? Lujo y más lujo. Anda a la Fede, así te queda tranquilo. No, la tiene la muralla Barrio, sale con los pies. Se la pasa zurdo. Zurdo y afuera. Ahí está, Julián combina que se resbala, se recupera, sale solo. Busca el individual, la pelota se le va. Es buena la jugada, es bueno el intento, 5 minutos 32. El partido va 3 a 1. Cualquier falta. Rebota. Rebota en el zurdo, la pelota se va afuera. Bien, Dylan. Bien, Dylan. Bien, Dylan. Ahí va el negro. El negro con Julián me parece que tiene algo armado. A ver. A ver. Muy bien. Y le pega de media vuelta con la pierna izquierda. Y la pelota se va sobre el arco. Ya es pelota de la visita. Intenta descontar. Está Dylan. Dylan con Pipo. Se va lejos. A Dylan. Dylan es mala suerte. 3 a 1. Sigue el partido. 4 minutos 55. la pica, le pega a Dylan, la pelota se va afuera y es lateral que saca el 10 de la visita 14 al 3 todos muy buenos jugadores que hemos visto esta noche que ha presentado a los muchachos gente incansable, con muy buen juego va para atrás claro hacia... no, va a intentar por otro lado ahí está Pipo ojo con la ventana Le pegan el pecho le pegan el pecho claramente le pegan el pecho la pelota otra vez sexta falta para nosotros le pegó en el pecho pero bueno, ahí está la Muralla Barrios, 3 a 1, 4 minutos 18, faltan para terminar. Otra vez le erran, esta vez le pegan el ángulo izquierdo. Va a sacar Ario desde atrás, 4-16. Y la combina con Ario que la pica y cae en manos del arquero, de los muchachos que ya salen. Uf. Pipo, va a intentar tirar, va a intentar desde ahí, minuto, minuto, faltando tres minutos con 49 segundos. Me abandonan la transmisión, me abandonan la transmisión. Mira, pusimos a descansar un poco viendo cómo los chicos juegan la pelota ahí en el arco. Lucas Maidana gana a Hurlingham 3 a 1, faltando 3 minutos 50 para terminar. Bueno, 3 minutos 50 la pelota dispara. ¿Los muchachos? Los muchachos. Sí, los muchachos acá pegar. en un lateral. Ahí está. Bueno, los muchachos, la pelota juega en mitad de cancha. Se viene la visita. Y no sabía, pega y toca y la. Matías Barrio, Matías Barrio. Mirá. Para Julián, la pelota se va afuera. Lo anticipa el número 10 porque lo vio. En un segundo lo miró que estaba Julián detrás de él, y dijo, si no salto ahora... No salto más. No salto más. Está Ario con el saque, está el zurdo, está Julián cerca de él, está acá Rama con el 6. Ahí viene el va Julián. Va rebote. Vario, Vario, presiona Ario. Con, con una tranquilidad y frialdad. Muy bien. Están tranquilos. Se viene los muchachos y todo esto saque de arco. Saque de arco para Burlingame. Lo hacemos con Matías Barrio. Más que se la tira Luis, a Luis, mirá. Y Luis y que se la vida, mirá. Rama, y ahí está. Ahí ¡Ramita, ramita, ramita! ramita ¡no! ¡Ay, no! ¡No se la puedo creer! No te podés creer. ¡Qué en el palo! ¡Saca arquero jugador! Los muchachos. Deja el arco vacío como a vos tanto te gusta Sí, a mí no me gusta nada el arco vacío Pero bueno Pumba. El remate llega Luis a tapar Corner, corner para la visita Faltan 2 minutos 45 Corner número 3.165 Con 50 a ver qué pasa acá. Están todos mirando, vigilando. Dos minutos cuarenta, no lo dejen patear. Bien Luis, bien Rama, bien Rama, bien Rama, bien Rama, bien Rama. Faltando 2 minutos 25 Se pone el triangulito 4 a 1 Y estamos comentando que Luis se está transformando En un goleador Porque viene metiendo en los distintos partidos goles A ver ya está Bien ya Luis, bien con Luis la realidad, Con este partido que tiene que es A ver, a ver, muy bueno A ver, a ver, a ver, a ver qué pasa acá Están saliendo con mayor rapidez A ver si tiran, van, va el tiro este tiene que tirar, no ¡Bien Luis! ¡Bien Luis! Mirá, con Ramita! ¡Ramita! ¡Ramita! ¡Ramita! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Sale los muchachos con el arquero jugador! ¡Se ha seguido y vuelta el remate! ¡Y aparece! ¡Aparece la muralla! ¡Aparece la muralla Barrios! Médico, médico. ¿Quién es Luis? No. Sí, Luis. Algo le molesta ahí. En el muslo. En la cara posterior del muslo. Le tiran el bendito aerosol. Super curativo. No está viendo Guido. Guido la bate. Y dice que el corazón le está haciendo pum, pum, pum, pum, pum. ¿Qué pum, le vas a hacer, Guido? ¿Qué le vas a hacer? Está lindísimo el partido. Cristian Paz dice, las mañas de JC. Bien, Luis, bien, Luis. No aplaudimos a Luis, que se levantó. Es lateral para la visita, que faltan un minuto con 40, la pelota se va afuera y ahora el público va a aplaudir, todo lo que se vaya afuera, todo lo que pegue en el palo, lo que sea el número 15, está como arquero jugador, muy, muy, muy buenos jugadores los muchachos pero Estado Ario poniéndole el cuerpo y Julián combina manteniendo la marca arriba. Último minuto 30, con, recupera con rama, rama. No, no. viene la muchacha ahora sí, recupera Rama, recupera Rama y patea. No, no, pero deja la... ¿Qué me hace la ley de ventaja? ¿Qué yo? Sí. Un minuto 20, un minuto 20 un minuto 20 vamos antonio martínez dice vamos los pibes carajo dice la tiene la muralla barrios que la pica un poco alta para que la cabeza rama pero la pelota se va afuera un minuto 13 para terminar este partido tan importante para el triangulito que está ganando por cuatro tantos contra uno al representativo de los muchachos Tiran y se va fuera la pelota. La cosa es seguir en esta divisional, la divisional C del futsal la PA, del futsal de la asociación del Fuego. Vamos Argentino. a jugar el último minuto. Es una, una división que muchos equipos hacen lo imposible para llegar. Hay varios con todo lo que tiene. Es un tanque de guerra. Y lo sigue como un perro para todos lados, a uno, al otro. No lo pierden muy Bien. ¡Bien! El zurdo y la pelota se va afuera. Podemos decir, faltando 40 Nada. segundos. 4-1. No, no, el... no puede meter 3 goles Qué sé yo. Yo he visto tan, tanta cosa rara en el futsal. A ver. Y... El remate se va. Y se va afuera. Faltan 30. ¿Te chuvo abajo? Sí. Falta nada, faltan 15 15 segundos. 15 segundos para terminar el partido. ¡Ay, Datón! mira, Ramita! ¡Ah! terminó el partido! Ahí fiesta en el municipio! concha Matarolo, dice, felicitaciones, Fede y todo Burlingán. Gran laburo, como siempre. Y contentos porque se quedan en la C. Abrazo de culto, pero gracias.